Hola Pacus aquí hice unos dibujos que prometí que iba a hacer hoy. El que no se suscriba es fan de Kuno y es comunismo nunca. XD